Ah, hoy no sé hablar, eh, tío. He grabado el vídeo tres veces. Bueno, voy a comentar que iba a grabar vídeo de explicación, consejos. Enseñanos <coughs> un poco, me estoy quedando a Fonic. Eh, Cómo jugar el combate en New World. Y justo para un día que tengo libre a la semana, un día que tengo libre. Bueno, ni un día, porque he por la mañana, una tarde. Me voy a meter al New World, ahora a la una de la tarde, y justo ha empezado un puto mantenimiento de cuatro o 5 horas. O sea que no puedo entrar al juego a explicaros, pero quiero grabar este vídeo. Así que lo voy a aplicar así por encima y a lo mejor de fondo dejo algún, yo que sé, Amrain o dejo algún PvP, lo que pille, ¿vale? A ver, os comento, eh, muy sencillo. Voy a daros una serie de 5 consejos que va todo englobado para PvP y PvE porque son combates muy parecidos, ¿vale? No, sí que es verdad que tienen muchas cosas distintas, pero... Al fin y al cabo, lo que es tu personaje Y cómo utilizas tú tus habilidades Y tu combate, lo vas a utilizar igual En PvP que en PvE Primer consejo que, primer consejo que os doy Aprenderos los tiempos de los enemigos ¿vale? Muy sencillo, esto va más en global PvE Si sois DPS es más difícil porque os quitan mucha vida A lo mejor en zonas más altas Y no tenéis ese... ¿Cómo decirlo? Ese, uf, ese respiro de dar un par de golpes Para ver cómo pega el, el adversario Pero entonces, si sois un tanque, o sois un healer, sois alguien que tenéis mucha vida eh, Etcétera, etcétera, podéis dejar que el mob enemigo os pega un par de tortas, ver cómo o simplemente cubriéndose o esquivando y veis, vale, me hace un ataque gordo y conforme me hace un ataque gordo, me pega uno, uno corto o me pega cuando me pega uno corto me pega dos detrás. ¿Vale? Normalmente los mobs hay un tipo de mob y ese mob pega igual todos los mobs igual. ¿Entendéis, no? O sea, no va cambiando el estilo de lucha entre un mismo enemigo. Todos los enemigos tienen el mismo estilo de lucha, el mismo tipo de golpe, el mismo tiempo. Entonces, si matáis 20 lobos, ya sabéis que los lobos os saltan, os pegan un mordisco y cuando muerden, pegan dos mordiscos. Entonces vosotros sabéis que si os pegan dos mordiscos, os cubrís, podéis dar de los golpes, echaros para atrás. Os hacer grande, echáis para atrás otros dos golpes, ¿entendéis, no? Manejar los tiempos de golpes para intentar que el enemigo en PvE... Te quite el menor daño posible y tú le quites el mayor daño posible sin perder tu vida, ¿vale? Sin salir perdiendo. sobre todo esto es para bichos grandes o bichos que quitan mucha vida porque si es un bicho de mierda le coges, le pegas y te da igual que te quite la vida que tú quieras. Que te quite todo. Siguiente consejo, tener en cuenta que en, en los bancos de fabricación también tenemos piedras de afilar, ¿vale? Se hacen muy sencillas, no me acuerdo ahora mismo de cabeza cómo se hacen, pero se hacen muy sencillas porque yo me las suelo hacer todos los días. Y son unas piedras de afilar que durante 10 segundos, creo, o 6 segundos, no recuerdo Te da un 200% de daño en el arma Súper bien, si vais a matar a un boss, os lo echáis Si vais a pegaros en un PvP, os lo echáis Y vais reventando a hostias Porque si de normal quitas 400, pues ahora quitarás 800 por golpe, ¿entendéis, no? O sea que os recomiendo que le echéis un ojo a eso Y además hay muchas pócimas también que te dan busteos Pero bueno, todos los busteos que te da el personaje, cualquier tipo de cosa que os tengáis que hacer lo tenéis en las estaciones, es simplemente ir chequeando. Y yo os recomiendo la piedra de afilar. Tercer consejo que os doy: eh, conocer vuestro personaje al tope, ¿vale? Conozco gente que juega arco lanza. Muchísima gente, porque es la build más conocida y con la que empecé a jugar yo también. Y no utilizan bien los CC, los stun, no utilizan nada bien. Te pegan el barrido, luego te meten la patada y luego te acuchillan. Dices, ¿tú qué haces? Eres tonto, o te lo haces? Me pasó que yo era nivel 25 haciendo misiones PvP hace dos días. Que solo no lo hagáis, porque solo es una puta, un agobio de mierda. Pero yo lo tenía que hacer, que a hacerlo para subir nivel. Y me encontré con un nivel 35, siendo yo 25, y le gané siendo yo tanque y el DPS arco lanza. Y yo dije, pero este tío qué ha hecho? Nah, y hacía lo que hace todos los, muchísimos de la gente que lleva la lanza. Te mete el barrido y luego te mete la patada o te mete el patada y luego el barrido. No, no, no, no. Utilizar los tiempos, los stuns. Los stuns no se acumulan, ¿vale? Si tú le metes un stun de 3 segundos y conforme se lo meten, le metes otros 3 segundos. Ese personaje no se va a quedar stuneado 6 segundos, se va a quedar stuneado 3 segundos. Entonces, es más rentable meterle un stun de 3 segundos, golpes, y cuando se desestunee, otro stun de 3 segundos, golpes. ¿Entendéis, no? Y encima suba recargando la primera y hacéis rotación de habilidades. Fuera World of Warcraft, tío, rotación, rotación, rotación. Además, que es lo que digo, como si fuera World of Warcraft, pero esto no es World of Warcraft, no tenéis 20 habilidades, tenéis 3. Tenéis que aprenderos 3 habilidades y saber usar esos combos rápido. Punto, es que no hay que hacer más. Vale, una vez sabéis estos tres puntos, ya vais bastante más sueltos en el combate, tenéis más velocidad, todo el rollo. Siguiente tema son las builds, ¿vale? Las builds tenéis que tener en cuenta que la tenéis que hacer bien. Recomiendo que vayáis a páginas de builds, sí, porque hay builds que están muy bien. Y para gente que no quiere ponerse a leer o no tiene tiempo para investigar un poco, está bien copiarse una build de otra persona que está más nivel que tú. Si no, os recomiendo que leáis todo, pasivas, activas, habilidades, todo, todo lo que podáis leer. Poneros la Biblia enfrente, leer al Cristo, leer a, a Moisés, el, los 10 mandamientos, todo lo que podáis leerlo. Pero cuanto más leáis, más vais a entender cómo funciona vuestro personaje. Entonces, también tenéis que entender que si eres un DPS a poca distancia, con poca vida, no podéis ir armadura pesada, porque no podéis esquivar. Al igual que esquiva un tanque, ¿vale? Porque vais a esquivar muy lento, o van a volver a enganchar o van a matar. Tenéis que ir ligero. O sea, tenéis que entender cómo funciona vuestra will Una will de velocidad no puede ir con pesado. Una build de, de pesado no puede ir con ligero. O sea, es así en sencillo. Si tú vas tanque, no vas a ir con armadura ligera. Porque de un golpe te van a reventar vivo. No armadura pesada, aunque te mueva más lento. La vida, las cosas que hay que pensar que a la gente no hace. Y yo lo hago porque entiendo que hay gente que no lo entiende. Pero yo... Os lo explico como si fuerais tonticos, porque el más tonto aquí soy yo. Poco más, yo diría, para los PvPs, para los PvPs, esto también. Y también para el PvE. Intener, tener, intentar tener equipos compenetrados, ¿vale? Que se, que se complementen unos a otros, ¿vale? Como si fuera una mano o un cubo de Rubik, cualquier aquí mira de estas. Que se cierre el círculo, ¿vale? No sé hay 5 DPS, ¿no? Intentar ser un healer, un tanque, un DPS a distancia, un mago y un DPS cercano. Por ejemplo, 5. Va a tener de hostias el tío que se va a encontrar con vosotros, el grupo que se va a encontrar con vosotros de todos lados. Imaginaos que os enfrentáis 5 DPS con el grupo que acabo de decir. Entre que vuestro healer gilea a todo el equipo, el tanque aguanta el daño en estos 5, el otro mete a distancia, y el mago mete mierdas por ahí, o el DPS cercano mete hostias por ahí y empieza a cargarse a todos, dime tú quién gana. DPS no es eh, la clave, DPS no es el meta. En este juego cualquier habilidad y cualquier clase es el meta. Eso es lo que me gusta de New World. O sea, que cogeros lo que os guste, intentar con vuestros colegas ponernos de acuerdo. En mi grupo éramos 7, 7 DPS. Y yo dije... Nos falta un tornillo que se puso una distancia, yo me he puesto tanque, otros ha he puesto healer, o sea que perfecto, no hay problema. Pero sí que al principio nos daban para el pelo todo el mundo, salíamos a hacer las misiones PvP, somos siete, wow, ¡oh, los putos, vamos, estás que nos matan. Nos cogían tres o cuatro y nos mataban. Porque a lo mejor iba un tanque, un healer y un DPS, ya está. Moríamos. Por mucho que fuéramos siete o seis. O sea, que tener cuidado con esas cosas y voy a dejar el vídeo aquí, yo quiero. Siete minuticos. Eh, no sé lo que habré puesto de fondo, tío. Eh, y nada, hoy, como ya habéis escuchado en el vídeo, tengo el día libre. Por fin en mi vida tengo un día libre. Y estaré haciendo directo toda la tarde y parte de la noche, porque mañana curro. Pero bueno, estaré en el link de la descripción, twitch.tv barra ruidos. Y nos vemos por ahí, si os queréis pasar. Un besazo, os quiero a todos y a todas. Nos vemos prontísimo en otro tutorial. Y cualquier consejo, cualquier cosa que queráis decir, dejadlo en los comentarios para la peña. Porque yo no soy aquí el Cristian Beato ni nada. Tengo 40 horas jugadas desde que ha salido el juego. No he jugado demasiado. O sea que yo sé que no soy la persona que más sabe de PvP. Seguramente soy la persona que menos, pero... Trato de ayudar a gente que ha estado en mi lugar. Os quiero. Y ganar visitas también, que soy un cerdo, hijo de puta. Un beso.